Hola chicos de Goyalince, estuvimos en la presentación del disco de la grandiosa obra El Rey León. Tuvimos algunas entrevistas con el elenco, así que acompáñenos a ver lo que sucedió en el Teatro Telcel. aquí pequeñita al lado de Sergio Carranza quien es Pumba en el gran musical del de Rey León cómo te sientes con este lanzamiento del disco pues muy contento muy contento realmente es eh, siempre cada uno de estos proyectos es un, un logro un, un avance en tu carrera como artista y un, siempre un sueño hecho realidad no siempre imaginas el poder estar, estar en este tipo de proyectos y en, a título personal con un personaje ...tan divertido, tan emblemático como lo es Pumba. Bueno, pues yo así... A mí se me... Uh, a mí se me significa mucho... ...porque yo tengo nueve años... ...y estoy como trabajando desde muy chiquita... ...y entonces... Está muy padre porque la sensación así de todos los grandes, de los de África, te enseñan muchas cosas todos los grandes. Me siento muy padre porque la verdad es que no me imagino la gente que le gusta esta obra y además no me puedo imaginar que estoy en esta obra tan grande y tan buena, que está bien padre. Entonces los invitamos a venir a verla. Bien, contento, estamos emocionados, y estamos con muchas ganas de poder escuchar este disco, porque, bueno, es un proyecto en el cual creo que la música es hermosa y, y que obviamente todos los integrantes, toda la compañía del Rey León, eh, pues es gente con una voz privilegiada, no entonces poder, poder escuchar ya el disco, la verdad es que ya me muero de ganas de escucharlo, estamos contentos. Pues muy contento, eh, saber que, que te puedes llevar a tu casa la música, eh, comentaba alguien en la conferencia de prensa, es el puro disco ya una obra de arte, ¿no? siendo que es parte de una gran obra de arte que es la obra ¿no? y que tiene además la historia de la película, entonces ser parte de la obra y además poder haber formado parte sí, aportarle a este nuevo proyecto que, que se deriva de la apuesta pues es un mega regalo, es como un regalo doble estar aquí emocionada y muy feliz porque era algo que todo el mundo esperaba, nosotros esperábamos desde que lo empezamos a grabar, que ya lo grabamos desde hace tiempo y pues es un momento muy especial para todos nosotros porque es mucho esfuerzo, trabajo y el lograr verlo ya en, en algo físico para, para mí es un sueño hecho realidad. ¿con qué te identificas con tu personaje? ¿Sientes que hay algo de Pumba en ti? Sí, sí, sí. ¿Sabe? Bueno, yo le he aprendido mucho a Pumba la filosofía de Hakuna Matata, ¿no? El, esta vida sin preocupaciones. Eh, sí, obviamente, con las responsabilidades que te toca hacer como, como ser humano, como eh, individuo de esta sociedad, pero a mí, en lo personal, me ha ayudado a estar bastante más relajado. De repente, algo muy interesante que si, si te fijas en el problema pues el problema va a seguir ahí, ¿no? Lo importante, lo interesante es hallar la solución. Pensar en la solución y el problema solito pasa, ¿no? Pues yo creo que Scar de mí tiene absolutamente todo Porque estamos de lunes a miércoles dando funciones Entonces todo mi tiempo es para Scar, ¿no? Todo tiempo, todo, todo mi tiempo es para él, ¿no? Y todas mis emociones es para él y, y yo la verdad es que me he tenido que adaptar Porque no estoy de acuerdo con muchas cosas Y con conceptos que tiene él Pero bueno, eso le sucede siempre a los actores, ¿no? Yo creo que ya somos el mismo, ¿eh? Este... Este, lo que tengo de yo es Azú, es la cara de pájaro. No, sí, creo que sí hay una fisicalidad que, que tiene que ver con el personaje. yo Una que yo ya tenía, pero que se ha ido este, amoldando ajá, a lo que es Azú. Entonces, este pues él tiene mi, Sasu quizás es un personaje más eh, rígido, yo claro que tengo rigidez yo también, pero a Sasu yo le he puesto un poco mi relajo y a la vez Sasu me ha dado un poco de rigidez, entonces ahí estamos, este, sí, claro. Yo le pude aportar a Nala eh, la fuerza que yo tengo como mujer, como persona, eh, le pude aportar la dulzura en algún momento, pero te puedo decir que ella me ha dejado más cosas a mí. Veo que Nala no es lo que todo el mundo ha visto a lo mejor en la película de Disney cuando éramos chiquitos. Nala viéndola como una mujer, como un ser humano, te das cuenta que es una mujer valiente que no se da por vencida ante las circunstancias, sabemos que nada la favorece. Ella sale a luchar por su pueblo, entonces sabemos que en México y en todas partes del mundo hay mujeres que eso hacen por sus familias, en sus casas, que ellas salen y luchan valiéndoles gorro todo y ante cualquier adversidad y eso me deja a mí ella no darme por vencida nunca, aunque las cosas se pongan tan difíciles, salir adelante y saber que todo tiene su tiempo.